¡Cierre la puerta! Servidor, servidora pública, detrás de cada caso de violencia está la vida de una mujer. pero las mujeres se enfrentan con respuestas confusas, lentas y sin sensibilidad de género. Cuando das malas respuestas y pones obstáculos, estás incumpliendo con el objetivo de tu trabajo. Generas impunidad y fomentas violencia contra las mujeres. Es tu obligación que cada mujer pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Cumple con tus obligaciones.